Yo por mi familia, trabajo en lo que sea No me importa, andarme con la ropa sucia todos los días Soy bien humilde y callado Y por eso, a veces piensan que soy dejado Por ahora, sé que no tengo mucho Pero sigo luchando, paso a paso Salí de mi país, con un juramento a mis padres Por eso, los que me conocen, me dicen Hey chico real ¿Por qué trabajas siete días de la semana? Y yo les digo: primero quiero verla feliz, a mi madre, y poder darle una casa, lo que tanto soñaba con tenerla, y así regresarme muy pronto, abrazarle y llorar entre sus brazos, como aquel día cuando me despedí y la vi por última vez.